Bienvenidos a chicos y ¿sí gente hasta un nuevo video para el canal. Como lo vieron del título, en este video vamos a pasar 24 horas en la cocina de mi papá. Pero eso no va a ser fácil. Sino que necesitamos, necesitaremos provisiones. Saco de dormir. Por supuesto. No soy español, pero por supuesto, pues los suministros que necesitamos comida. Así que me voy a quedar aquí. Exacto, aquí. Ya es de noche, así que muy pronto vamos a los, los, los que coger los suministros. Oh, acaba de ver una, no puede faltar. Acompáñenme. Chamarra, nunca se sabe si sí puede... A ver, frío. <risa> vale, ¿dónde lo ponemos? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Pero, ¿qué necesitaremos para dormir? Si hubiera sido 24 horas en el sofá, no sería muy mal, porque aquí tiene casi todo el tipo de camas. Vale, rápido, rápido. Vamos. ¿Con qué tapar? Acabo de dar cuenta que nos podemos tapar con la chamarra. Pero el caso, ¿con qué nos vamos a dormir? No se preocupe, creo que ya sé. Con pura la chamarra ya. Por ahí ya tenemos algo. Pero, mira, si se nos pasa la reina y nos falta algo, antes de más, fue mi problema. Por supuesto que no comida. You can say, I'm Spider-Man. Ah, no! No, so... You <coughs> can say, I'm Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Sí, sí, Spider. Spiderman, man spider Otra vez, sí, Spider. Spider-Man, Spider-Man. Muy bien, solo subimos. Y decir, espérate. Me acabo de cuento que me... Buena Llego de tablets para pasar la noche. Pequeño Yoda, ¿cuántos drinks? ¿Qué te importa? Muy bien, no hagas ese pequeño Yoda esos micros, Cállate. Muy bien, en casa abrimos esto por aquí. No, pero si hay de todo tipo. Solo tengo dos comidas. Frutita podría servir, pero se preguntaron qué hay dentro de este plato. Pues lo voy a descubrir porque... Adivinen lo que hay dentro de este plato. Adivinen porque ahora mismo voy a descubrir... ¡El panqueque! ¡Woo! ¡Vale, vamos a taparlo rápido! Si no, se los comen los mosquitos. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tenemos mucho tiempo! Listo. Todo lo dejo aquí? Esto sí. Va a ir ahí. ¿Cómo no? Voy a tomar. Spar. ¿Cómo te toma. Spiderman. Spar. no me dar cuenta? ¿Qué eso? Me daba mala suerte. ¡Ah! Bueno. Lo bueno es que no me va a quedar. No. Oh, parezco una de un bris. Ahora espérenme. Rápido, pequeña ayuda. Hola, de nuevo cállate. A esa pequeña ayuda es muy gris. ¿Qué quieres, una pobre? Oh, ahora vuelvo. Uh, ahora vuelvo. Seguimos. Muy bien, comida. Miren, para tomar nada más que un rico choco para pasar la noche en la cocina. Y ahorita todavía no elegimos el mejor lugar para dormir. Pero creo que... Pequeño Yoda. Pequeño Yoda. ¿Acaso todavía debías mandar? ¿Acaso todavía te anda? Más. ¡Oh! Yo deja de echarte punes. Ah. Hostia, espada de pared rota. y va diciendo Chocobill un pequeño ya en su digo en su silla, toda la casa con sus muy bien vamos a hacer un Chocobill Tenemos tres bolsas de chocomel pero me acabo de dar cuenta de que esta está abierta. se va a caer muy bien agarramos un poco de vaso y como no ya gracias al cielo que todavía un chorrito de leche por lo menos de dar cuenta de que esto no tiene cuchara, así que, hora de escuchar a y para eso lo sé. Muy bien, echamos todo el choco mira, aquí, Luego le empezamos a revolver. Lo siento, amiga. Necesitaremos comprar leche. Así que rápido y veloz, limpios de pedazo. ¿Es que el vestido de mamá es tarajo sucio? Sí. ¡Qué pena! Hay activados surfers y nunca se sabe qué puede haber. Así que para eso nos llevaremos. ¡Jimmy Neutron! Este es el chat por Jimmy Neutron. Lo siento, amiga, ya es demasiado tarde. Un momento. Fíjense en esta cochinada. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco está la vida! ¿Te vas a enterar? ¡Tri, tri, tri, tri! de manzana ¿o no? ¿cuál manzana de hijo señor? esa que está ahí que no está sordo hmm. creo que es lo que debo voy ándale esa Creo que ya sé lo que voy a hacer, chavales. Creo que voy a dejar esta basura por aquí. Y así termina todo lo del chip pipi, así que... Bueno, para no pasar hambre, nos llevaremos... una banana de Minion. Nunca se sabe qué puede pasar, así que claro. crece, ¿eh? aléjate de mi comida muy bien, ya, termi ya terminamos con las provisiones, así que va a pasar la noche en la cocina, por cierto chavales, creo que ya me reservé un lugar Así que rápido y veloz cojamos la chamarra y vamos a pasar toda. Chaval, esto va a ser delicioso. Aquí ya tenemos esto. Sí, baby, esto sí que es vida. Oh, a comer. Mi ¿Sí? estamol quiere un poco. ¡Oh, qué Yo no creo que con eso es... Chavales, qué sigue eso. Me pido aquí, me pido aquí. Lo guardaremos para el desayuno mañana. Me pido aquí, chavales. Se escuchó ruido por aquí. ¡Tira el teléfono fantasma? ¡Oh! Tengo que comer. Vale, chavales. ¿Me pillo aquí? No, me pillo aquí. Escuchad eso, chavales. Me pillo aquí. Me pillo aquí. Vamos, caro, chavales. 15 suscriptores para checar que está por ahí abajo. Yo cruchaba que hasta aquí llegamos, hasta aquí para el reto Perdónenme, pero hasta aquí para el reto, adiós.